Mi nombre es Juanjo Amengual y hablo 288 en 88 Marketing y esto es un directo y esto en sí forma parte del tip y del hack para llamar la atención en B2B y en marketing en general. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo en primer lugar porque ahora hay un hype, una emoción desmesurada por lo que es el chat GPT. Digamos que la inteligencia artificial va a hacer los contenidos por un humano, entonces cualquier zarrapastroso puede convertirse de cara a la galería. Digamos, aunque sea solo por escrito, en un premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe que lo que cuente alguien, una empresa, por ejemplo, sea verdad y de confianza. ¿Cuál es la única manera de dar confianza hoy en las redes cada vez menos sociales y más algorítmicas de interés? Pues esto que estoy haciendo ahora mismo: un directo y, por supuesto, dando la cara, contando cosas. De momento, mi voz y. Es verdad, mi cara y mi directo es prácticamente insustituible, todavía no está del todo trabajado Por lo que lo que estás viendo aquí es pura eh, humanidad con todas sus equivocaciones y, y su bueno, su directo no es perfecto Por esto la imperfección y el dar la cara en vídeos comentando Va a ser sin duda la diferenciación para dar confianza, que es de lo que se trata. Lo que estás viendo soy yo, y estoy hablando de LinkedIn, de Marketing B2B, de Tips y de Hacks. No es ningún chat GPT, no es ninguna inteligencia artificial que cualquier persona, desde su ordenador, un niño de 6 años, puede emular, escribir y parecer que lo que cuenta es cierto. Pues mi tip y hack rápido de hoy en este directo es precisamente esto. La comunicación de las empresas pasa desde dentro de la empresa que es donde conocen realmente lo que pasa y los problemas de sus clientes y no va desde chat GPT inteligencia artificial. En este directo lo que pretendo decir es, además de pasear la perra, que la naturalidad Que ahora mismo estés pensando que yo soy una inteligencia artificial, por lo cual te doy más confianza. Y esto lo vamos a ver en este año 23 y 24, cuando todo lo que veas te vas a preguntar si realmente es verdad o lo he escrito una inteligencia artificial. Pero todo lo que ves en un directo, donde puedes preguntar y ver las imperfecciones del mismo, va a generar confianza y naturalidad, obviamente si lo que cuentas tiene sentido e interés para tu público final, que es a lo que vamos. Mucho interés y muy breve. Como quiero predicar con el ejemplo, solamente voy a invitaros a nuestro webinar de 20 minutos sobre cómo usar LinkedIn para llegar a tu cliente en B2B. Puedes hacerlo en B2Bpro.es o B2Bpro.club y allí verás nuestro método que llevamos implementando desde el 2007 para llamar la atención del mercado en marketing b2b pues eso como he dicho que lo que funciona es lo natural lo directo lo que va a dar más confianza a quien vea este vídeo y además la brevedad voy a cerrar ya estos 3 minutos 39 de vídeo directo para simplemente que sepas que el nuevo marketing que impacta va a ser más directo, más humano, más equivocado y sobre todo eh, menos eh, artificial, sin inteligencia artificial, con inteligencia humana y equivocada, evidentemente, pero natural. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que tengas en cuenta que tienes que hacer vídeos, que tienes que poner la cara, hablar tú en directos para dar confianza. Hasta luego, chao.